Modern Talking. Historia de un dúo alemán que triunfó en todo el mundo. El comienzo de Modern Talking. En 1978, el productor y compositor Dieter Bohlen empezó a trabajar para la compañía discográfica Hansa. Bohlen consiguió más fracasos que éxitos hasta que empezó a actuar con un joven cantante llamado Bernhard Dung, de nombre artístico Thomas Anders. Así fue como Bohlen conoció a Thomas, aunque no tuvieron mucho éxito. Su siguiente proyecto era la esperanza de Bolen para no ser despedido, por lo que requirió de la ayuda y colaboración de Luis Rodríguez, un reconocido productor español, especializado en sonido y musicalización. Dieter Bolen aún no había conseguido un compañero para Thomas en el nuevo dúo, así que finalmente... Por una cuestión de tiempo y exigencias de la discográfica, se incluyó el mismo para iniciar las presentaciones oficiales de la banda. Formándose de esa manera el dúo Modern Talking, su éxito vino cuando el videoclip fue emitido por la TV alemana. Se volvieron rápidamente populares con su sencillo hit Europop Your My Heart, Your My Soul, Véase", Historia de Your My Heart, Your My Soul con el que ocuparon el número uno en 35 países 2 incluyendo su país de origen. Donde estuvo en la cima durante seis semanas, el sencillo vendió 8 millones de copias en todo el mundo. El video musical filmado en los estudios del recién lanzado RTL Plus en Luxemburgo contribuyó al éxito. Irma my heart, Irma my soul fue seguido por otro hit número 1 You can win if you want a mediados de 1985 del álbum The First Album. El disco fue certificado platino en Alemania. 1985-87. Discos en cadena. El segundo álbum se llamó Let's Talk About Love y su sencillo Series serie Lady también alcanzó el número uno por toda Europa. Con el tercer álbum Ready for Romance sucedió lo mismo. Disco que incluye el popular éxito Brother Louie que también alcanzó el número uno y número cuatro en el Reino Unido. El disco fue el segundo del dúo en llegar al número uno en Alemania. Atlantis is Colin S. West for Love fue el quinto sencillo consecutivo del grupo en llegar al número uno en Alemania. De acuerdo a una férrea planificación, Modern Talking emitía dos álbumes al año y de cada uno se promocionaban dos sencillos. La fama comenzaba a hacer estragos en el joven cantante Thomas Anders, que llevaba a las grabaciones en los estudios a su novia Nora Baying. Surgieron conflictos personales con Dieter Bollen y todo el equipo de músicos, porque su carácter dominante perjudicaba las grabaciones y salidas en escena del grupo. El cuarto álbum del grupo fue In the Middle of Nowhere que incluye los sencillos Jerónimos Cadillac, número 3 en Alemania y el número 1 en España, y Give Me su primera balada editada como sencillo que solo consiguió un modesto puesto número 29 en Alemania. Sin embargo, el álbum llegó también al número 1. El quinto álbum Romantic Warriors, Pese a entrar al top número 5 en Alemania, no tuvo mucho éxito en comparación a sus antecesores. Los problemas entre Thomas y Titar eran ya insostenibles, puesto que Thomas se negaba a viajar y a conceder entrevistas a la prensa. Es así como se tronca el tour a Estados Unidos. El sencillo Jett Airliner llegó al top número 7 en Alemania. El contrato con Hans Salos haría grabar un último álbum llamado In the Garden of Renus con ventas inferiores a los anteriores y el sencillo In 100 Years solo logró un pobre puesto número 30 en los charts alemanes. Finalmente, tras la salida de este álbum, Modern Talking anunciaba su separación para desdicha de sus fans, y toda la prensa acusó a Nora Bajink de culpable de la separación del dúo. En realidad, el ritmo demasiado intenso de producción provocó cierta saturación entre los fans y un agotamiento de ideas. En apenas tres años el grupo había emitido seis álbumes siguiendo una fórmula fija sin darse tiempo a evolucionar. El sonido típico de Modern Talking, a pesar de ir cargándose con más instrumentos, no evolucionaba según las modas, y a finales de la década perdía interés, entre 1987 y 1998. Después de que el dúo se separase en 1987, Bolen continuó con otros proyectos con sus mismos músicos y arreglistas y junto al coproductor, co-creador y cerebro del característico sonido de Modern Talking, el reconocido productor español Luis Rodríguez del Estudio 33. Blue System obtuvo muy buenas posiciones en las listas con canciones como Sorry Little Sarah, My Betty Is Too Big, Under My Skin, Love Sweet y Deja Vu. Anders se volvió solista y grabó su nuevo material parecido al pop en Los Ángeles y Londres, y también en su país nativo. Como artista solista, Anders hizo conciertos en lugares como Moscú, Sun City, Hong Kong y Viña del Mar en los que cantaba canciones de sus discos solistas, y mientras tanto dejaba a sus leales fans con su material de Modern Talking, Anders grabó cinco discos en inglés, Different, Whispers, Down on Sunset, When No I See Ogen y Sobule de Uno en castellano, Barcos de Cristal. Sin embargo, encontró más éxito en países extranjeros que en el suyo. Dejando todos los malentendidos y riñas que tuvieron entre ellos en el pasado, Dieter y Thomas comenzaron a ponerse en contacto después de que Anders volviera a Coblenza, Alemania en 1994. La reunión del dúo, de 1998 a 2003, la compañía discográfica Sony BMG quería publicar más música de Modern Talking, que era un mejor plato. Dieter Wollen se opuso a ella durante años. En 1997 se le ocurrió una idea. En lugar de publicar un nuevo disco de Blue System, prefirió producir un disco completamente nuevo de Modern Talking y revivir de nuevo. Contactó con Thomas Anders y se pusieron de acuerdo. A comienzos de 1998 el dúo se reunió por segunda vez, y tuvieron su primera interpretación juntos en marzo en el más grande programa de TV alemana, Betten, Das, su primer disco de regreso, Back for Good que incluyó cuatro nuevas canciones además de todos sus anteriores hits remezclados con modernas técnicas. No solo se quedó en la posición número uno en Alemania por cinco semanas consecutivas sino que llegó al número uno en otros 15 países. Eventualmente vendiendo 6 millones de unidades mundialmente, dos ganaron el premio en los World Music Awards por ser la banda alemana con mejores ventas ese año. Tras el regreso, se produjeron videoclips, conciertos y actuaciones más sofisticadas. El disco siguiente, Alon, en contraste con Back For Good, solo tenía temas nuevos. También escaló al número uno en Alemania y fue muy exitoso. Se lanzaron los sencillos you Are Not Alon y Sexy, Sexy Lover, llegando a ambos al top 20. Bolen siguió el patrón de Modern Talking de los años 1980 de lanzar dos singles de cada disco de nuevo como en el pasado. En 2000, el año del dragón en el calendario chino. Fue lanzado el disco Year of the Dragon. El primer sencillo del disco fue China In que alcanzó el top 10. El segundo fue Don't Take Away My Heart, que alcanzó solo el top 50. En 2001 lanzaron América, el décimo disco de Modern Talking. El primer sencillo lanzado fue Wind The Race, usado como música de fondo de la temporada de Fórmula 1, llevando el título apropiado, ganar la carrera. Llegó al quinto lugar en las listas. La segunda extracción. Last Exit to Brooklyn. Llegó al 37. Victory fue publicado en 2002 y contenía el sencillo Ready for the Victory, música de fondo para la Fórmula 1. El segundo sencillo, Juliet, fue inspirado por la música disco de la década de 1970. A principios de 2003 se lanzó el sencillo TV Makes a Superstar, del disco Universe. En las letras, Bolin se refirió a su experiencia en el programa Deutschland de sucht den Superstar, donde trabajó como miembro del jurado. En junio de 2003, antes del lanzamiento de otro disco, Modern Talking se separó de nuevo, ya en el comienzo del universo Togwerné. Bolen anunció el 7 de junio de 2003 durante el concierto de Rostocker frente a 25.000 personas, que Modern Talking terminaba. La implicación de Bolen en Deutschland de Sucht den Superstar, la edición alemana de Pop Idol, fue una de las mayores razones y dijo que sabía que era lo mejor parar que seguir en la cima. El 23 de junio de 2003 apareció The Final Album, The Ultimate Best Of. Esta separación fue acompañada de una nueva controversia. Por las declaraciones que Volen hizo sobre el cantante Thomas Anders en su autobiografía, Inter de Herculisen, detrás de escenas, entre otras cosas, Anders fue acusado de haber tomado ilegalmente el dinero del fondo de la banda. Después de un proceso en un tribunal apropiado, desde mediados de 2004 esta afirmación no puede repetirse. En general, en los 10 años de existencia del grupo se vendieron cerca de 120 millones de discos lo que hace de Modern Talking la banda más exitosa comercialmente de Alemania. Después de la separación en 2003, en la banda sonora de Dieter Der Film, lanzada el 3 de marzo de 2006, apareció Soutine Star, una canción inédita de Modern Talking, en ella se rumorea que se utilizó trozos de la voz de Anders junto a una melodía similar. Según especulaciones, la mayor parte de la voz de Anders fue extraída de Don't Take Away My Heart. Debido a que ya había pasado mucho tiempo de la separación de la banda, solo aparecieron los típicos coros altos, ya que Anders no estaba disponible para esta producción. En enero de 2010, debido a la celebración del 25 aniversario de Modern Talking, se lanzó el álbum llamado 25 Years of Disco Pop. Contiene unas 32 canciones en total, 26 de ellas son canciones lanzadas en el pasado por el dúo, incluyendo todos sus sencillos, una versión extendida de In 100 Years, tres remezclas de canciones conocidas, un nuevo mix de Higher Than Heaven, canción presente en el álbum Victory, y la versión completa de Space Mix 98 que dura unos 21 minutos y medio, mix oficial del dúo lanzado originalmente en 1998 y que aparece en el álbum Alon con un recorte que resta unos 4 minutos. Quitando tres canciones de la versión original del mix, cuatro años después, con motivo del 30 aniversario, se lanzaría un álbum llamado 30, The New Best of Album. Este álbum contiene 31 canciones en total, 20 de ellos son todos los sencillos con sonido remasterizado digitalmente, 7 nuevas versiones de canciones clásicas, 2 canciones extraídas de anteriores álbumes de recopilación, la clásica versión extendida de Irma Hear y Heart, Irma y Sol con sonido remasterizado digitalmente y un megamix especial del 30 aniversario, conteniendo todos los sencillos en una sola canción, además de incluir las nuevas versiones de Yasui Mona Lisa y The Give Me Visioners. Dicho Megamix dura unos 35 minutos. En 2017, se lanzaría otro nuevo álbum llamado Back for Gold, contiene versiones completamente nuevas de Brother Louis, Hear My Heart, Hear My Soul, Seri Seri Lady, You Can Win If You Want, Atlantis Is Calling, S. Es West for Lovey de Jerónimos Cadillac. Además, contiene tres versiones diferentes del mix llamado Modern Talking Pop Titan Megamix 2K17. Las versiones originales de los seis sencillos mencionados anteriormente, una remezcla de Wind The Race que fue lanzado originalmente en 2001 con su respectivo sencillo, la canción Shootin Star y una remezcla de Juliet, lanzado junto con su sencillo original en 2002. Cabe destacar que la versión en el EP de este álbum solo contiene las nuevas versiones de los sencillos mencionados y las tres versiones del mencionado mix. En 2019. Bolen lanza el álbum Dieter Featuring Bolen, contiene los clásicos sencillos de Modern Talking como Brother Louie, Atlantis Is Calling, S. West For Love, Ear My Heart, Year My Soul, Seri Seri Lady, etc., que fueron completamente regrabadas con la propia voz de Bolen. éxito y críticas. Modern Talking tuvo éxito especialmente en Europa, Asia, América Latina, Australia y algunos países africanos. En Estados Unidos nunca aparecieron en las listas ya que nunca editaron un disco en ese país. Aunque a veces hacían apariciones para inmigrantes europeos, a los críticos de música no les entretenía Modern Talking, y dio a la banda, por su música y su aspecto, casi solo críticas negativas. Aunque en algunas fueron reconocidos la producción profesional y el catchiness, fue la originalidad lo más representativo, siendo... Según la crítica, mejor que las bandas británicas Pet Shop Whis y Ray Surkine se acercaban al sonido de Modern Talking. Hay una variedad de remixes diferentes y versiones cover de las canciones de Modern Talking en diferentes idiomas y estilos musicales. Así pues, existe una versión orquestal de James Last de Ear My Heart y Ear My Soul. 6. Música. Dieter Bollen siempre contó con la ayuda de Luis Rodríguez y Ralph Steinman para la composición de las canciones de Modern Talking. La primera inspiración de Wallen fue un éxito disco funk del grupo Fox de Fox. Luis Rodríguez se encargó por inspiración propia de volver esta versión única al añadirle un intro que caracterizaría al resto de canciones de Modern Talking. Las canciones también recibieron influencias del italo disco que empezaba a ser popular en Europa después de la reunión de 1998. Bollen produjo algunas canciones de estilo Eurodance en sus álbumes partiendo del álbum Alan de 1999, canciones basadas en éxitos pop contemporáneos, copiando la métrica y el ritmo y en algunos casos hasta la melodía y también recibiendo influencias del Schlager Fox que es la versión disco folclórica alemana, música muy popular dentro de Alemania. La mayoría de las canciones como por ejemplo Brother Louis, se basan en una constante de tambor en un mismo patrón y bajo. Existen también interjecciones de piano, y ritmos de sintetizador. En Irma Hear y Heart, Irma Hear y Sol, por ejemplo, se registran acordes cambiantes rápidamente en 16 tiempos y 8 tiempos. Añadido a esto, jerónimos Cadillac muestra guitarra eléctrica y riff de sintetizador, a menudo. Se le debe a Dieter Ball en el usar en canciones de Modern Talking siempre un sonido de un pop convencional así como también el uso del modelo punk rock de tres acordes. La mayoría de las canciones se basan en un mínimo de seis cuerdas, y especialmente en los primeros éxitos de Modern Talking que, en su mayoría, se usaban menos acordes en primer plano. La mayoría de las canciones están compuestas en cuatro tercios de ciclo, sin embargo, algunas canciones se basan en tres cuartos o seis ocho, como en Wind the Race, donde ritmos shuffle fueron usados. Para su regreso, adaptaron su sonido de acuerdo a la moda pop de la época, motivados principalmente por el Eurodance, estilo muy popular en los años 1990. En 1986, la única balada lanzada como sencillo, Give Me Bees Earth, no resultó exitosa por lo que se decidió no lanzar más una balada como sencillo, vocal, para las voces. Aparte del talentoso Thomas Anders, quien sería la voz principal, Volen contrató al famoso coro de Hamburgo encabezado por Rolf Kohler junto a sus amigos y colegas de que, Michael Scholtz y Birger Corlis, famosos por haber trabajado en diferentes bandas nacionales e internacionales, Incluyendo algunos comerciales de televisión Fue Rolf quien tras ensayar otras posibilidades Tuvo la idea de incluir en Modern Talking unos coros a lo bingis Dichos coros acompañarían la voz en la estrofa de Thomas Anders Y juntos lograrían hacer perfectas armonías vocales en cada canción El falsete desarrollado por Rolf Koller Llegaría a convertirse en el sello característico Que diferencia a Modern Talking de otras bandas del mismo género Dieter Bollen no cantaba en Modern Talking sin embargo su voz puede escucharse en las estrofas de The Too Match Blue In Missing You, donde como segunda voz se tuvo al cantante Wilhelm Corliss. La voz de Bolen también se escucha en la canción Who Will Save The World, en la cual susurra a las partes de Thomas Anders. Textos Bolen contó su versión personal de cómo creó Irma y Hart, Irma y Sol en su autobiografía. Admito que no sabía que sería un éxito en todo el mundo, pero solo me tomó medio minuto escribir la letra. El pop toma más tiempo. Fijar a Thomas como cantante fue similar, se sabe también que las canciones no fueron realmente escritas por Bolen, sino que recibió la ayuda de varias personas, principalmente de Jeff Harrison, quien también lo ayudó en la tarea de adaptar los textos al inglés debido a que Dieter no se manejaba muy bien con el idioma. Algunas veces, contienen pequeñas historias, como Brother Louis, en las que colaboraba el coproductor Luis Rodríguez. La letra de las canciones resaltaba por un amor en gran medida, seri, seri, Lady, querida, querida dama o los beneficios, win the race, ganar la carrera, you can win if you want, puedes triunfar si quieres. Vídeos musicales, editar, los vídeos musicales de Modern Talking en la década de 1980 estuvieron dominados por la niebla, luces de colores y formas geométricas claras, tales como esferas, cuboides, pirámides, etc. Una característica especial del video musical de Brother Lewis es que fueron tomadas escenas de la película Rase una vez en América para rellenar el vídeo, debido a que los extras contratados no acudieron a la grabación del mismo. Los vídeos musicales producidos después de la segunda reunión de la banda, mostraron bailarines, escenas animadas por computador, y fueron significativamente más caros y difíciles. Medios de comunicación Modern Talking aparecía con frecuencia en los medios de comunicación. En parte, por esto tuvieron el gran éxito pero en parte también a la cobertura de los medios de comunicación de los dos miembros. Así, Dieter Bolland recientemente alcanzó una gran popularidad a través de su asiento en el jurado del exitoso programa de televisión Deutschland Sucht Superstar y Thomas Anders como presentador del programa de música Best of Formelings. Modern Talking estaban constantemente expuestos a los ataques por su música, que derivaron en numerosas parodias. Una popular parodia fue por la cadena de Thomas Anders que decía Nora un regalo de amor y testimonio de su ex exesposa Nora Balling, que en realidad era muy grande y muy visible, por lo que fue caricaturizado con parodias de gran tamaño. Dieter Bollen respondió a las bromas de la siguiente manera, estas personas solo pueden hacer bromas sobre alguien que conocen bien, todo el mundo sabe lo mismo sobre Modern Talking, en un serie en un tema The Grossten Music Stars, lo mejor de las mayores estrellas de la música de todos los tiempos, transmitido por ZDF fueron ubicados en la posición 13.7, carrera como solistas. Dieter Bolen también trabajó con otros artistas mientras Modern Talking existía, alguno de ellos como Chris Norman de Smokey cuya canción Midnight Lady, 1986, permanece como la composición más popular de Bolin. Escribió un gran número de canciones disco para CC Cats. House of Mystic Lights usando un acelerado y menos romántico sonido. Algunas de las canciones en inglés de Bolin como Ear My Heart y Ear My Soul fueron también grabadas con letra en alemán por Mary Rus usando las mismas pistas instrumentales. Cuando Modern Talking se separó en 1987, un número de canciones escritas para el último disco fueron movidas al primer disco solista de Dieter Bolen, el que apareció casi al mismo tiempo. Junto a su primer sencillo solista Sorry Little Sara, el proyecto solista de Bolen fue llamado Blue System, en el que estaba él, el coproductor de Modern Talking Luis Rodríguez y los cantantes, Rolf Koller, su segunda voz, y también Michael soltz y de Tlefri de que, en 2006, Bolen incluyó un mensaje secreto en su canción Visar Visar la que tocada invertida decía: Es gibt nie Ende for Modern Talking, nunca habrá un fin a Modern Talking. Sin embargo, Bolen dijo, Quería decir que la música de Modern Talking vivirá por siempre. Ocho Anders dejó las canciones de Modern Talking en su repertorio y produjo canciones en ritmo similar para sus canciones solistas, como Independent El. En 2006 produjo el disco Sons Forever con versiones sonidas de canciones populares, incluyendo el primer éxito de Modern Talking. Bolin escribió dos libros autobiográficos, uno de los cuales detalla la historia de Modern Talking desde su perspectiva. Y vendió un millón de copias en Alemania. La secuela fue altamente criticada por descalificaciones a las personas que trabajaron con él. Como resultado, se alejó del público por un año hasta 2006, cuando dijo que lanzaría un segundo libro. Anders no fue el único en poner cargos en contra de Bolin y demandando que secciones del libro deberían ser modificadas. Frank en su rival de años, lanzó un libro en el que trató de exponer a Bolin como un fraude, pero no fue tomado en serio a pesar de contar con varias verdades. 9 Los cantantes Rolf Kohler. Michael Solts y de que por su parte también iniciaron su carrera independiente conformando la banda Systems in Blue, la cual es la única que continúa siguiendo el sonido original de Modern Talking y Blue System. Una producción con el cantante Mark Ashley, Heartbreak Boulevard fue considerada el Modern Talking del 2008 y su trabajo junto al productor neerlandés Karel Post y el israelí Tamar Morad, recrean perfectamente los sonidos de Modern Talking. Luis Rodríguez continuó produciendo independientemente teniendo varios hits de éxito para otros artistas. Ralph Steinman migró a Estados Unidos y también cosechó numerosos éxitos ganando incluso el Premio Grammy de la Música Latina en varias oportunidades Discografía, Álbumes 1985 de 1ST Álbum 1985 Let's Talk About Love 1986 Ready for Romance 1986 In the Middle of Nowhere 1987 Romantic Warriors 1987 In the Garden of Venus 1998 Back for Good 1999 Alan 2000 Gear of the Dragon 2001, América 2002, Victory 2003, Universe 2017, Back for Gold, sencillos, 1984, Irma Hear My Heart, Hear My Soul, 1985, You Can Win If You Want, 1985, Ser Seri Lady, 1986, Let's Talk About Love, Solo en Alemania Oriental, 1986, Brother Louis, 1986, Atlantis is Colin S. Es West for Love 1986, Jerónimos Cadillac 1986, Give Me peace on earth, 1987, Lonely Tears in Chinatown, solo en España, 1987, Dieta Irliner 1987, Don't Worry, solo en España, 1987, Incien Years 1988, Locomotion Tango, solo en Polonia, 1998, Irma Hear My Heart, Irma Hear My Sol 98. 1998 Brotherly, 98998 Take The Chance 1998 Space Mix 98 1999, alone, 1999 Sexy Sexy Lover 2000 China Ingerice 2000 Don't Take Away My Heart 2001 Win race, 2001 Last Exit To Brooklyn 2002 Ready For The Victory 2002 Juliet 2003 TV Makes A Superstar